Bienvenidos a todos, qué bueno que se pasaron por aquí, la verdad Se les agradece mucho que anden por aquí, ¿eh? ¿Qué onda, eh? Están aprendiendo qué es este pedo, ¿no? A los que no saben, este pedo es mío <risa> Y no huele feo ¿A qué hora nos besamos? A ah, mañana a las 4 del hora México <risa> Mañana a esa hora nos empezamos a besar Hola, patrona, ¿a qué hora vamos por las cariñosas? ¿Sabes? Esta vida me ha enseñado algo Que si no consigues una cariñosa Tienes que ser tú la cariñosa Acá no <risa> Manda Sigue Resident Evil, ok Así que, vamos al Resident Evil Pensé que ya se había acabado el Resident Evil <risa> Por a la Lady Dimitrescu Quizás sí, pero no Lady Dimitrescu He venido porque... ¡Ay! El frío, Daniel? Para empezar bien, esta partida tengo que darle una buena <risa> Bye bye Ahora sí, ¿qué estábamos por hacer? Ya me perdí, ¿cuál es la historia? Cuéntame cuál es la historia Aquí tengo que poner unas cosas, ¿verdad? Tengo unas, hasta donde yo sé tengo unas. ¿Máscara de la tristeza? Ah, no mames. ¿Tira ese? Ah, uno, dos, tres. Oh, tengo que encender todos. Este tiene. ¿Cuántos ojitos? Tiene dos. Va. Ah, es este, es este. ¿Máscara de la qué? De la tristeza. Ya no sé a dónde voy a ir. Me está dando miedo terrible. Según yo tengo llaves para abrir nuevas, nuevas puertas, pero. No sé dónde están ¿Ya le maté a todas las hijas o me falta una? ¡Ah! ¡Ay, me asustaste, perra! No funcionan mis balas, ya lo sé ¡Ay, ay, nanita, ay, nanita! ¡No! ¡Ah, me va a besar! ¡Ay, no, qué rico! ¡Ah! ¡Hazte para allá! ¡No le puedo disparar! ¡Quítate! ¡Me estoy, estoy encerrado! Otro beso <música> ¡Ay, hijo de su p madre! ¡Ay, me están matando! ¡Me están dando bien duro! ¿Cómo le hago para matar a esa madre? Tal vez tengo que ir para afuera, ¿no? ¿Y si voy para afuera, banda? Escúpele. <música> ¿Y si le gusta? ¡A la madre! ¿Y si me escondo aquí cuando se venga a bañar Lady Dimitrescu? <música> ¡Hola! Me está dando miedo Ah, con razón me está dando miedo, ahí está Muy bien, ahora para dónde chingados voy a ir ¿Quieres abrir? ¡Ah! ¿Por qué me hablan así, güey? ¡Avísame! Pero me acerco para acá y no se me acerca Porque sabe que me la voy a chingar ¡Ay, ¡Tu madre! Vente, pues, vente, vente ¡One big one acá! Ah, verdad, c***o Cuto, en mi vida he visto tanto Cuto. Hola <ríe> No vienes, no vienes También tú Hola oh, madre, si sí está viniendo no. oh, la, verga, la, verga, la verga, la verga, la verga, la verga Uy, la verga, la verga yeah. Me voy a morir, güey. me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Hermana. Buenas, no damisela, río, ¿qué tal? Bienvenida <ríe> Ay, no, otro beso, no, espérate <ríe> La bestia, güey, de lengua Y francés y... La madre, chavo, un beso mejor. Pensé que me iba a matar con ese beso, pero creo que no me está matando, solamente me está besando. Y chica, madre, ayer ahora sí. Muy bien, me falta encontrar algo, un camino, pero no sé cuál es. El de Eli. te hicieron, la de... uy, me hicieron sándwich. Mientras la hija me besaba, la madre me rasguñaba por detrás. No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa. Uy. Ah, aquí es esta llave El cuarto, man, el cuarto Ok, aquí está una cara Ese es otro lugar, este es nuevo Aquí me voy a chingar a la hija Suena mal, ¿verdad? Pero mejor que yo me la chingue antes de que ella me chingue Me preocupaba que mis hermanos pudieran encontrar a ¡Ah! Ana Oye, le verga, la verga, la verga, la verga verga! allá! ¡Cagaste amiga! Aquí, para allá, hombre, vas a morir ¡Oh, la verga, la verga! ¡Ah! ¿Por qué? Pues se por... Acabó. No hombre, no. se acabó para ti. Exceso de mañosería. Me mío. Órale una nalgada antes de que se muera. Trozo cristalizado. A huevo. Ok. Mi trabajo aquí ha terminado. La nalguía antes de que muera. Y ahora me tengo que chingar a la mamá banda. Así son las cosas en este mundo. Vamos. <ríe> <ríe> ¡Onus! ¡Dónde! Está esta madre. Este mero. ¿Me ¿Esperas? Ay. ¡Uy! Toma. <ríe> Estoy dando vueltas, verdad. <ríe> ay, charla madre. ¡Ay, ay, ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Te diste a todas las campanas de ese cuarto. ¿Hay más campanas? ¿Será esa? ¿Y esa? Aquí hay otra. Ándale, cuatro. Está acá la cuarta. No. Mames. Siento que estoy cerca de acabarme el juego. Pero creo que no a la vez. Oh, no, no. no me hagan usar esto. Aquí está el último. Máscara de la furia. Abajo. Hasta abajo. Como el perreo. Yeah. Oh, oh, oh. Dale, dale, dale. Vamos a poner esta madre aquí ya y hay que acabar con esto. A huevo, si se abre. Ah, no, no se abre. Ah no, si sí se abre. Ah, no, ese es el ataúd que estaba en la. ¡Oh, la madre! Uah. Uah. Dime que voy a poder usar mis matamoscas. ¡Ay! That's quite big. ¡Ay, permí! Oh, ¡Ay, qué rico, digo! No. <laughs> Se la encajé, güey A la madre Premio doble Qué bendición ¡Oh, ¡A la madre, no! ¡Vas ¡Ah, ah, ah! a fire! A la bestia La cabeza, headshot A la madre, la madre, la madre, la madre! Vámonos Ay. ¡Ay, la bestia, la bestia, la bestia! ¡Qué bendición! ¡Correle, güey, ¡Córrale, güey! ¡Oh, ¡La verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¿Cómo osas hablar de salvar a tu hija de haber a la... <risa> ¡Que te calles! <risa> no sabía que le podía interrumpir la conversación <risa> ¡Mi hija qué! Ay, no es, más... es de las que les gusta eso, es de las que les gusta que le dé más. ¡Ah, <risa> ¡Oh, la bestia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡ Animir. Recarga, recarga, recarga, recarga, recarga, recarga. Olvidé. Olvidé. No, me... ¡Oh, no, me... ¡Oh, no me agarró. ¡Oh! ¡Oh! fuerte Ah, perdón, estoy en un juego ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡No! ¿Qué, no, ¿qué he hecho? ¡Ya no es lo mismo! huevo, Digo glu glu glu En la vida Y en la luna de medianoche Señora usted está la loca ya ¿Me, ¿Me a puedo? Aún no he encontrado a Rose. ¿Quiero ¿Dónde esa llave? tiene madre Miranda? <risa> llegas tarde O mejor Casi Llegas tarde ¿Qué mamá Quiero... está diciendo señora? Deje las drogas Más realismo Banda más realismo La has abierto Uf, Cómo me gustaría hacer eso el altar. Entonces tengo que llevar a esa madre, ¿no? Ahí está. Wey, ¿Cómo, ¿Cómo le haces tiene? para transportarte tan rápido? ¿Ruedas o qué? Vaya, Pero si tiene a su hija en sus propias manos. No mames. Ma no mames, cabrón. No mames. No mames. No, ma no es cierto. No es cierto, no. Una palabra más. Que se cae la ch*** Puedes salvarla. ¿Sabe? ¿Salvarla? Hay una casa con una chimenea roja En el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre que vive allí ¿Cómo más? Esto va a ser vida, la cabeza te... de mi Si me estás mintiendo te arrepentirás No le puedo disparar, banda Ay, Bienvenido, A ellos Bienvenido, ver. ¿Algo más? No, eso es todo, loco Ahora la Gracias tengo más grande por su patrocinio.